mando un mensaje en nombre de todo el Partido Popular para este encuentro de plena inclusión. Nosotros también pensamos en el poder de las personas y, por supuesto, también en aquellas personas con capacidades diferentes que son imprescindibles en nuestro país. Habéis pasado unos meses muy complejos por culpa de la pandemia, las restricciones de movilidad y también la crisis económica, pero estoy convencido de que todos juntos superaremos este bache en la historia de España y lo haremos de la mano de la sociedad civil y de estas entidades que hacéis tanto por las personas que más lo necesitan. Las administraciones donde gobernamos están a vuestra disposición y, por supuesto, en nuestro programa, en nuestra Alternativa para España, seréis un pilar fundamental. Enhorabuena y muchas gracias.